medida que ni siquiera resuelve la cuestión de fondo, solo dice que se suspenden las elecciones en la categoría de gobernador y vice, no resuelve la cuestión de fondo y me piden que presente documentación, el artículo 175 de la constitución solo tiene 30 palabras, quieren que se las lleve, se las voy a llevar, pero saben una cosa, yo no me arrodillo ante nadie... Eso, compañeras y compañeros, le vamos a responder con esto. En contados minutos más, va a quedar habilitado porque además a mí me han suspendido. Así que voy a ir a habilitar en el aeropuerto Domingo Pautino Sarmiento para el turismo... Bueno, hasta...